Cumplir con los requisitos establecidos en el 29A, el 29A es el que nos va a decir qué requisitos del Código Fiscal, qué requisitos son los que necesita tener un comprobante fiscal, que prácticamente en el caso de los PAC, pues ya vienen inmersos en su propia, en su propia estructura, en sus propios nodos, ¿no? Una, porque obviamente tienen que trabajar con base en el servicio de administración tributaria, dos, porque si no los tuvieran, pues van a perder clientes, que lo cual no les conviene, y por consecuencia, pues, eh, muchos de ellos, si no es que todos, mejor dicho todos, pues ya tienen todos los requisitos del del 2 del 29A. Ahora, a ver, aquí es donde nos mueven aquello que, inclusive los complementos del comprobante fiscal digital. En pasados años no decía esta palabra de inclusive los complementos del comprobante fiscal digital. Únicamente decía comprobantes fiscales, ¿no? Ahora, le adhieren esto de, si por si tú piensas que no hay un principio de legalidad cuando te solicito los complementos, bueno, pues aquí ya te lo redacto a través del 29 en su tercera fracción, donde te menciono que los complementos también forman parte del comprobante fiscal digital. Entonces, se vuelve eh, una obligatoriedad para quien emite. ¿Ok? Ahora... El servicio de administración tributaria validará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29A cuando este software mande al SAT, el SAT revisa que todo esto cumpla sus requisitos y lo regresa en el timbrado. Una vez que se incorpore el sello digital del servicio eh, de cumplir con las específicas, de, perdón, del sello digital del servicio de administración tributaria, el comprobante fiscal digital por internet deberá entregar o poner a disposición de los clientes de manera Impresa, que la manera impresa es la representación de ese archivo digital. El válido es el XML. La representación impresa únicamente es algo físico de algo electrónico. Ustedes tienen que corroborar los XML, no los PDF. A mí no me interesaría corroborar un PDF porque el PDF puedes hacer... Ahí en Photoshop, puedes hacer en, este, en Core Down, pues muchísimas otras cosas, ¿no? Puedes meterla ahí lo que tú quieras. Sin embargo, cuando yo reviso este XML en la página del SAT, me va a votar si es real o no es real. También cumplir con las especificaciones que en materia de informática determina el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general, por si existiera otro nodo. Ahora bien, ¿Te permite verificar estos comprobantes fiscales? Sí, desde hace mucho tiempo el SAT ya te permite eh, poder entrar, poner el folio fiscal completo, el RFC de quién te lo emite y quién lo recibe, y con base en ello determinar si es un CFDI real o si es un CFDI que prácticamente, eh, porque podríamos hoy en día eh, pensar que también la informática, estos pillos, pues también se han sofisticado, ¿no? Y entonces pareciera que el archivo XML es real, tiene todos los nodos, está bien estructurado, y déjame y te digo que a lo mejor no. ¿Pudiera pasar? Sí, por supuesto. Por supuesto, sin embargo, la gran mayoría de los PAC hoy en día ya eh, revisan, ya validan de manera automática. Si en caso de que no fuera eh, el tuyo, no tienes pago, quieres revisar alguna factura o algún CFDI, te metes a la página en verificación de comprobantes fiscales digitales por Internet y ahí te va a votar si es real o no es real. Ahora, los contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes fiscales digitales por Internet que reciban consultándola en la página de Internet del SAT. Si el número de folio ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado por el emisor, y al momento de la emisión del comprobante fiscal digital, el certificado Campare, el sello digital, se encuentra vigente y registro en dicho órgano desconcentrado. Puede ser que a lo mejor una factura no te aparezca en el repositorio fiscal, no te apareció, tú bajaste de tu programa a tus XML, no te aparece. Yo te diría, puedes ir a verificar si a lo mejor no está vigente el certificado, o sea, si a lo mejor alguien mañosamente pues le puso algún número y por ahí, este, el chocolate, este, este XML, por así nombrar. ¿Es complejo? Sí, la verdad es complejo. Yo, yo que sepa, es, es un tanto eh, difícil el que no venga, ¿no? Por aquí nos hacen una pregunta. ¿La duración de los sellos digitales son de cuatro años? Gracias, Ismael. Gracias, Ismael. Es de cuatro años, disculpenme ahí si no tenía el dato eh, eh, así, tal cual, cuatro años en este caso podrás verificar, el mismo sello te dice cuándo fue este, solicitado y obviamente tienes cuatro años a partir de que lo sacaste. Mi estimado, eh, quien nos preguntaba por aquí? Si mal no recuerdo, era... Ahí ya lo perdí, ya Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, bueno. Ok, uno de los cambios que existe para 2022... Esto los legisladores lo que mencionaron, la exposición de motivos fue, hemos encontrado contribuyentes que emiten notas de crédito para cancelar CFDIs de ingresos y con base en ello disminuir su base imponible, es decir, la base para el pago del impuesto. Por eso hemos determinado a través de este estudio que se reforme uno de las fracciones del artículo 29 y quedó de la siguiente forma: En el caso de las devoluciones, descuentos o bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberán expedir comprobantes fiscales digitales por internet en el supuesto de que se emitan comprobantes que amparen egresos sin contar con la justificación y Soporte documental, dos palabras, justificación y soporte documental, que acrediten las devoluciones, descuentos o bonificaciones ante las autoridades fiscales, estos no podrán disminuirse de los comprobantes fiscales de ingresos del contribuyente, por lo cual podrá ser verificado por estas, en el ejercicio de sus facultades establecidas en el código. Aquí eh, yo te diría, si tú emites un CFD de ingresos por 10 mil pesos, y a de del le emites un descuento de 10 mil pesos, no me cuadra de entrada. Es decir, me dices que le costó 10 mil pesos el producto o servicio que le diste, y me dices que en el mismo momento le diste un descuento del 100%, es ilógico, de entrada, el servicio de administración tributaria le va a votar. Segundo supuesto, que tal vez le emitas el comprobante fiscal por 10 mil pesos y le emitas una nota de descuento o nota de egresos por 8 mil pesos, es decir, solamente 2 mil. bueno. Si tú tienes bien justificado por qué se le da este descuento a la persona, ¿cómo lo podrías tener justificado? A través de correos electrónicos, a través de tus políticas de descuento, a través de tus políticas establecidas de promociones, de descuentos o bonificaciones, a través de ciertos papeles, ¿no? De cierta materialidad que en verdad das ese ese beneficio si no fuera así entonces lo que estás llevando a cabo pues es simplemente una ficción ¿eh? es decir no se llevó a, a cabo la actividad que dices no hay tal descuento y la autoridad podría echarte para atrás esas notas de crédito primer punto segundo punto las devoluciones ok si hubo una devolución de producto seguramente tienes cómo eh, analizar o más bien cómo quedó plasmado el regreso de ese, de ese producto en tu almacén, esa nota de devolución de tu almacén. Alguien llegó seguramente a dejarlo, te expuso las razones del por qué te está regresando esa material, o ese material o eso que ya no le gustó o eso que a lo mejor está dañado. Seguramente tú tomaste fotos, no quiero pensar, para obviamente blindarte tú como trabajador, en su caso o le hiciste llenar una hoja de devolución a la persona en la cual eh, con el CFD de ingresos, con eh, la nota de crédito, con a lo mejor una credencial de lector o una credencial de su trabajo o algún otro documento que acredite qué persona te está regresando ese material, pues puedas tú justificar y documentar el regreso de esa mercancía. Lo único a lo cual quiere llegar el servicio de administración tributaria es que no le estés haciendo trampa con estas notas de crédito que en verdad no, no existieron jamás. Igual en el caso de bonificaciones, ¿por qué das una bonificación? ¿Dónde está tu política de bonificaciones? ¿Dónde le mencionaste al cliente que si paga en tantos días, se puede hacer acreedor a una bonificación? O si te compra en tal volumen, se puede hacer este, acreedor a una, notifica, a una bonificación. Tienes que dejar por escrito todo esto. En caso de que no lo hagas, en caso de que no tengas alguna documentación, pues te van a echar para atrás estas notas de crédito. Si te revisan, ojo, si te revisan. Por eso les decía que tal vez 2022, en esta cuestión de revisión, pues puede ser que no, esta fracción no sea un fuerte ahorita. Pero les juro y les prometo que 2023 y 2024 y 2025 sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer porque el servicio de administración tributaria ya va a tener detectado qué cliente, qué, qué, perdón, qué contribuyente, pues realmente no tiene coherencia su CFD de ingresos con su nota de crédito. Por eso te preguntaría, ¿Qué políticas tienes por escrito establecidas para devolución de mercancías? ¿Tienes o no tienes? ¿Qué documentos te firman en la devolución de la mercancía y qué documentos solicitas para ello? ¿Tienes o no tienes? ¿Existe en el sistema de inventarios alguna forma de verificar las entradas y las salidas? ¿O no llevas ningún control? ¿Puedes meterte en graves problemas? Ahora, todo... Todo documento es un soporte para acreditar en su caso, descuento, bonificación o devolución. Por eso yo te diría, hay que reforzar tu control interno, tus políticas y tus procedimientos. Aquí veo un comentario. Heidi Romero. ¿Qué pasa si tengo vencida mi firma electrónica y no emito las facturas de los ingresos recibidos, así como no presento mi declaración anual en tiempo? Uy, bueno, Heidi, pueden, puede aparecer varios supuestos. En principio, desde una multa es que va a depender si tienes un local comercial, si estás físicamente, si prestas servicios, si hay forma de que el servicio de administración tributaria te pueda localizar eh, en, en algún lugar comercial, qué sé yo. Va a depender de muchas otras cosas. Eh. Voy a dar un panorama general. ¿Qué podría pasar? Te pueden multar por todos y cada uno de los comprobantes no expedidos segundo, te pueden solicitar obviamente tu opinión de cumplimiento va a parecer que no tienes declaración anual, lo cual bueno pues ahí ya queda plasmado, segundo de ello, puede existir que haya una revisión por parte de la autoridad y una determinación del ingreso de, de esa declaración y te la soliciten vía buzón tributario ¿no? Eh, y bueno, pues basado en ello si no se los pagas, pues hagan un crédito un crédito fiscal y basado en ello, ¿qué puede pasar Heidi? Aquí estoy abriendo el panorama de una manera general desde una inmovilización de cuentas bancarias al contribuyente hasta un crédito firme y un embargo, dependiendo si vale la pena eh, eh, o hasta nada Ah, caray, nada Sí, también. Podría no pasarte nada. ¿De qué depende? Esto es una moneda en el aire. Es decir, como te puede pasar, como no te puede pasar, Heidi. Eh, ahora, si ya se venció tu firma electrónica, tienes dos opciones. Una es conseguir una cita, que es lo más este, difícil ahorita, y presentarte a la cita de tu firma electrónica. Dos... Eh, a través de, en este caso, del software de Said, puedes pedir este, la firma electrónica siempre y cuando no tenga más de un año de vencimiento. Si no tiene más de un año, puedes solicitarla y empezarte a regularizar. Ahora bien, eh, pues es que aquí son muchos supuestos, Heidi, los que podrían pasar. Sin embargo, bueno, pues ya te di el, el, el panorama general: multas, crédito fiscal inmovilización de, de cuentas bancarias, o inclusive, dependiendo los montos, podría generar un embargo. ¿Ok? No sé si ahí hay otro comentario. Si hay, por favor, házmelo llegar. Ahora, ¿qué cambios hubo? Ya lo vimos eh, anteriormente. Primero, en el 29A, pues ya nos pide nombre o razón social de quien lo expide. Ya venía man, manejándose. digo Realmente es algo que ya ya existía. Dice aquí, tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expiden los comprobantes fiscales. Entonces, recuerden que es un requisito. Si aperturas una sucursal, hay que aperturarla a través del servicio de administración tributaria y, bueno, en tus comprobantes fiscales que emitas en, esa, en ese lugar tendrán que señalar el domicilio de ese lugar, de ese establecimiento. Por eso la importancia, tal vez, eh, además del control interno, de tener sellos digitales por cada sucursal, que cada sucursal se haga cargo de su propia facturación, porque si no, puedes ver que estarías incumpliendo en esta primera fracción del artículo 29A. Ahora, el número de folio y sello digital del servicio de anotación tributaria, refiriéndose en la fracción, etcétera, no. Entonces, el sello que te, que te da el como tal el SAT. ¿Qué otra cosa, se, en este caso, para 2022, es necesario ponerle al comprobante fiscal? Bueno, la clave del Registro Federal de Contribuyente, nombre o razón social de a quién le expido el comprobante así como el código postal del domicilio fiscal. ¿De quién? De a quién le expido el comprobante. Así como la clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal. Ojo con esta palabra. La clave del uso fiscal que el receptor le dará al comprobante fiscal. Si la vemos detenidamente dice la clave del uso fiscal que el receptor le dará el comprobante fiscal. Si yo me equivoqué, o más bien no fue equivocación, si tú me dices que esto es adquisición de mercancías, ¿quién soy yo para eh, negar poner adquisición de mercancías, aunque estoy estoy seguro que lo que usted está comprando, mami, son gastos en general? Bueno, yo no estoy obligado a lo imposible, si usted me dice, porque al final es el uso fiscal que le dará a quién, el receptor. Es decir, el receptor es el obligado a revisar que el uso fiscal esté de manera ¿qué? correcta. Si a mí queda sentado que en el correo electrónico me mandaste el uso del CFD como adquisición de mercancías, pues es adquisición de mercancías si viene para mí el servicio de administración tributaria y me argumenta que emití los comprobantes de manera incorrecta, yo aquí sí tendría elementos para decirle que no, que no fue de esa manera, dado que quien me lo está solicitando, me pidió, él fue quien me dijo, qué uso le va a dar a ese documento. Entonces, por consecuencia, pues no tendría por qué tener yo una, una culpa ante ello. Entonces, ¿Qué es este, esto nuevo que te piden? Bueno, pues el RFC, de obviamente el contribuyente, ya venía, pero ahora te pide el nombre o razón social. Ese no era un dato obligatorio, era un dato opcional. En el 2022, ya lo vimos hace rato, se vuelve obligatorio. El código postal del domicilio fiscal se vuelve obligatorio y el uso fiscal que le dará, el en este caso, el receptor. Otra de las cosas que te va a solicitar, el catálogo del régimen fiscal. Es decir, ¿qué régimen fiscal está tributando esta persona? Y aquí viene el problema. Imagínense que yo tengo actividad empresarial y profesional. Eh, capítulo 2, sección primera. Pero también tengo arrendamiento, capítulo 3. Eh, y también tengo sueldos y salarios. Cuando yo vaya a comprar o a, a hacer un gasto, una erogación de algún artículo, yo tendré que mencionarle a, esta, a este proveedor qué régimen fiscal es en el cual necesito la factura. Porque si el gasto es una deducción para arrendamiento, es decir, compré pintura para la casa habitación, o para el local comercial que estoy arrendando, pues obviamente dentro de ese comprobante fiscal tendrán que ponerme la 606, arrendamiento, lo cual es para una persona física, ¿ok? Ahora, si yo estoy comprando a lo mejor un, eh, no sé, un cañón de estos eh, para diapositivas, ¿no? Para ponerlo a una computadora, esto no es una deducción para arrendamiento, esto es una deducción para actividad empresarial y profesional, lo cual le voy a tener que solicitar a la persona que me emita conforme el 612. ¿Están de acuerdo? Aquí va a ser una de las problemáticas que tal vez tengamos en la operatividad, porque llega un cliente que a veces te pida para arrendamiento y ese mismo cliente a veces te compre para actividad empresarial y profesional. Entonces, aquí vamos a tener pues esta disyuntiva, o inclusive también sea sueldos y salarios, ¿no? Y tal vez no le va a dar efectos al comprobante fiscal, bueno, sin efectos eh, fiscales, ¿no? O tendrías que emitir el uso de CFDI sin efectos fiscales. La 99 ya no existe en esta versión 2022. Bueno, 2000, versión 4.0. Ya no va a existir el 99. Ahora sí tienes que especificar y si no especificas, se entiende que no le darás uso fiscal. ¿Vale? Por aquí veo dos preguntas o dos comentarios. Eh, si es que al momento no hay citas y quería saber si podemos expedir algún documento como amparar y prevenir. No hay documento que te permita amparar esos eh, pues esos ingresos. Tienes que expedir el comprobante fiscal, mi estimada Heidi. Hay que estar cazando literal las citas. ¿Ok? Bien, ahora, cuando no se cuente con la clave del registro federal del contribuyente a que se refiere esta fracción, se señala la clave genérica que establece el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, considerándose la operación como celebrada con el público en general, es decir, estas personas no me pidieron comprobante fiscal, recuerden que todo aquello que sea un ingreso, tengo que expedir el comprobante fiscal. Ahora, el Servicio de Administración Tributaria podrá establecer facilidades o especificaciones mediante reglas de carácter general para expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, por operaciones celebradas con el público en general, tratándose de, eh, tratándose de comprobantes fiscales digitales por Internet que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor agregado de turistas extranjeros o campar en ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del país vía aérea terrestre o marítima así como ventas en establecimientos autorizados por la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al país en puertos aéreos internacionales conjuntamente con la clave genérica que para tales efectos establezca el servicio de administración tributaria Mediante las reglas de carácter general, deberán contener los datos de identificación de turista o pasajero y del medio de transporte en que salga o arriba al país, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el SAT. ¿Ok? Bueno, recordarles que la cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen, estos datos se asentarán en los comprobantes fiscales digitales por internet usando los catálogos incluidos en las especificaciones tecnológicas. Bueno, aquí no voy a redundar, es muy sencillo, ya lo vimos en el caso del CFDI 4.0, al momento de poner qué es lo que quiero yo emitir el comprobante fiscal, en automático me siguen apareciendo pues ya la división, subcategoría, clase y subclase, ¿no? Ahí nada más lo ponemos como un ejemplo. Ahora, aquí viene uno de los problemas que pueden llegar a tener aquellos contribuyentes que les gusta expedir comprobantes fiscales que no tienen nada que ver con sus actividades. Ejemplo, llega a lo mejor con la contadora Rosa, su mamá, y le, eh, la contadora Rosa está como actividad empresarial y profesional. Llega su mamá y le dice, oye, eh, hija, acabo de rentar el local comercial de abajo, pero me, ex, me están solicitando comprobante fiscal. ¿Me puedes ayudar? Lo más fácil que se le va a hacer a la contadora Rosa es, ella misma que está en actividad empresarial y que puede facturar, emitir un comprobante fiscal al cual le ponga la clave de arrendamiento de inmueble. ¿Ah? Eh, el subtotal, el IVA o las retenciones en caso de que sean persona moral, etc. Bueno, emita ese comprobante fiscal. Hasta el 2021 hacia atrás no pasaba nada. No pasaba nada porque, bueno, pues, eh, eso lo podía meter ella como un ingreso de su actividad. Sin embargo, para 2022, si la autoridad en su revisión eh, analiza que tal vez tú estés emitiendo facturas que nada tiene que ver con tu actividad económica y tu obligación. Él podrá de manera automática, con base en la información que recabe, darte de alta o sumarte a actividades económicas. En este caso, la contadora Rosa, de un día para otro, puede ser que le aparezca en el capítulo 3, es decir, tenga actividad empresarial y empresarial, capítulo 1, sección primera, y de repente, en su constancia de situación fiscal, le aparezca en automático arrendamiento. ¿Qué puede llegar a pasar? La contadora Rosa no revisa regularmente sus, eh, su constancia de situación fiscal, porque pues, ella no hizo ninguna modificación, todo está bien, y pues, nunca se ha movido de actividad empresarial por ejemplo. Sin embargo, con el paso del tiempo, un día ve que su opinión de cumplimiento, porque ya ven que se las piden, le aparece arrendamiento. Dice, debe la declaración de arrendamiento de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo, de junio. a ¡Ah, caray! ¿Por qué arrendamiento? Y se mete a su constancia de situación fiscal. Y le aparece que también tiene agregada esa actividad económica de arrendamiento. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque ella estuvo expidiendo comprobantes fiscales a nombre de su mamá, ¿no? Porque por hacerle el favor. Y la autoridad determinó que tenía otro ingreso que no pertenecía a su, su actividad económica y entonces le sumó una, en este caso, no una actividad económica, sino un capítulo, que sería el capítulo tercero. Entonces, cuidado con eso, porque eh, este tipo de... de, de de actuar de la gente es muy común, ¿no? El, a lo mejor el vecino que es carpintero, pero resulta ser que no puede dar factura, pero le están pidiendo y tú eres su hijo y se te hace fácil emitir comprobantes fiscales de un oficio, en este caso carpintería, pues puedes verte inmerso de que la autoridad te pueda reclasificar en su caso o te pueda subir una actividad económica o también pues obviamente un capítulo más, ¿no? Entres en otro régimen fiscal y ni tan siquiera te llegues a dar cuenta hasta que veas tu opinión de cumplimiento y que no has presentado ciertas declaraciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí al respecto? Bueno, mientras... Si me hacen una, aquí la espero. Bueno. ¿Qué otra cosa? Bueno, en el caso de los coordinados, aquellos que, bueno, pues eh, estén dentro de esto que llaman para autotransportes coordinado, bueno, deberán identificar el vehículo que les corresponda para emitir, obviamente, el comprobante fiscal. Esto es para términos de los coordinados. En el caso de aquellas donatarias autorizadas, bueno, pues recuerden que tienen que poner el folio de la constancia de autorización por parte del servicio de administración tributaria si ustedes dieran recibos de donativos y no son donatarias autorizadas pero fingen serlo podrían estar inclusive hasta un, en un delito entonces aguas con aquellos que de repente son asociaciones y quieren pasarse este, por ser donatarias y no tienen permiso del servicio de administración tributaria podrían tener muchísimos problemas Ahora, recuerden que aquellos por arrendamiento y en general por el otorga el uso de coste temporal de bienes inmuebles deberán contener el número de cuenta predial del inmueble que se trate o en su caso los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable. Esto se lo tienen que poner al comprobante fiscal. Es una obligación a aquellos que se dedican a arrendar bienes inmuebles, ya sea casa, habitación, o ya sea algún local comercial. ¿Ok? Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y servicio. Perdón. Bueno, tengo una duda referente a lo que acaba de mencionar del número de cuenta de predial. Yo tengo un caso, este, un matrimonio, este, persona actividad del esposo, la señora Salarios, este, cada uno tiene su, un, una casa que están rentándolas, pero las facturas las emiten a nombre de la persona física que tiene la clave de arrendatario, ¿sí? La señora, pues ella no declara del arrendamiento, pero más sin embargo, la casa está a nombre de ella, la renta el marido, los dos, las dos casas, pero él es el que emite el comprobante. ¿Hay problemas en ese sentido? Primer punto, ¿están por sociedad conyugal? sí. ¿No? Recuerda que cuando eh, haces tu declaración, te dice, estos ingresos los obtuviste tuyos o por sociedad conyugal o copropiedad. Uh -huh. Es que te aparece. Ahí tienes sí. que ponerle, por sociedad conyugal y copropiedad. Y entonces estás admitiendo que ese bien es parte de la sociedad conyugal.